Hola, somos sus amigos Rafael y Elida Cavazos, invitándolos a que se unan con nosotros en este momento de oración. Así es. Por lo que está pasando de la tormenta Harvey en, en, pues en Houston, Houston y, sus en, y todos sus alrededores, Corpus Christi, eh, pero el problema más serio es que sigue caminando y va hacia Luciana. Así es. Entonces, Así eh, es. esa tormenta no para. No, eh, no para. Está fuerte y todavía va a, a causar muchos estragos. Entonces, así es aquí podemos estar viendo en esas imágenes eh, las gentes que andaban en la calle. En la ahí, calle. Ahí podemos ver un carro y unas personas que se están es. escapando de, de, de, del, del carro este. De exacto. Este vehículo. ¿Y cómo se ve el agua? Pues hasta la cintura. Eh, exacto. Eh, es muchísima agua, muchísima. Acá podemos ver otro vehículo más. Donde van en, una, en lancha, una lancha porque las calles se convirtieron en ríos. Así es. Así de es una manera tremenda, algo tremenda. Tremendo, exagerado. La, las calles se perdieron porque se convirtieron en ríos. Exacto. Entonces, andan los, los, los eh, escuadrones ahí de salvamento, ¿verdad? Es Tratando de, de auxiliar. De auxiliar. Aquí podemos ver en esta otra fotografía uh -huh. lo que está pasando allá en Texas. Entonces, Así es. casas totalmente destruidas. Pueblos totalmente, totalmente destruidos. Totalmente destruidos. Es algo grande esto, de veras. A así es. Tremendo, tremendo. Entonces, eh, esto fue algo... Y Teo no para. En mm -hmm. el momento no. de, estás, de estar haciendo esta grabación, se, aún no ha parado. Se está alimentando más esa tormenta y solo Dios um, hasta dónde irá a llegar esto. Así es. Vehículos que se han sido volcados este, con las llantas hacia arriba... Eh, aviones, eh, en fin, los aeropuertos de, de Houston, los dos, uno de los Así dos es, más importantes. Están cerrados. Cerrados completamente a, a, a los vuelos. Entonces, eso también hace eh, un sí. gran problema porque no hay la ayuda no hay. inmediata. Exacto. Vía aérea. Y, y es muy difícil por, por la misma situación. O sea, no se puede ayudar a todo el mundo a, a la vez. Es una situación muy, muy difícil. Pero lo Muy más increíble difícil. es que las calles, las, las, las grandes avenidas de, de, sí, de, de, sí, de Houston, la, las carreteras, uh, uh, todo está se inundado. Se convirtieron en ríos. Sí. En ríos, sí. Que, que en lugar de carros andan lanchas, andan. andan Los eh, ríos desbordándose. Sí, totalmente. Así, así que. Así es, así es. Muchas calles totalmente inundadas. Entonces. Mis así amados, es. lo más importante es que oremos. Que nos unamos que, en que la oración. Que nos en, en la oración. Así es. es esas imágenes se les hemos estado proyectando para que sepan el por qué sí orar por esa parte de, de Estados Unidos. Este, así es. Que ha, ha sido azotada por esta gran tormenta. Esta grande tormenta, así es. Entonces, vamos a unirnos. Pero yo quiero que tú te unas, yo quiero que tú compartas este, este, este video Así es. y te unas con nosotros en la oración. Así es. Así que Amén. oremos. Voy a seguir pasando las imágenes y vaya orando. Vaya orando orándose mm. también, mi amada. Vaya oh, orando también, mi amado, por la necesidad que hay ahorita en Houston y todos los alrededores, porque ya está San Antonio, llega a Austin. Eh, y va rumbo, lamentablemente, en este instante, en este momento que estamos haciendo la así grabación es. Va rumbo también hacia Luciana y todas esas partes eh, Como pueden ver en, en este mapa eh, Que sí. eh, hemos logrado captar en el momento preciso de la oración Así es, así okay, es Ok, pues voy a invitar a mi esposa a que haga una primera oración amén. Pero tú, amén, quiero amén, que amén. tú también te unas, mi amado, y tú también, mi amada Así es Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, Señor. Padre, nos unimos, Señor, mi esposo y yo, y todas las personas, Señor, sí, que Santo. en este momento, Señor, eh, se unan con nosotros para, Señor, pedirle, Señor, en el nombre de Jesús, que usted, Señor, con su mano de poder, Padre, eh, esta tormenta, Señor, que se ha formado, Señor, que usted toque con su mano de poder y que eso sea... Señor, ya desvanecido, Padre, en su nombre. Y, Señor, oramos por todas estas personitas que están, Señor, eh, siendo evacuadas, todas las personas, Señor, que han tenido este problema, Señor, en la ciudad de Houston y sus alrededores, Padre Santo. Usted sea con ellos, sea con las personas, Señor, que están también ayudando, que espontáneamente, Señor, han ido a ayudar a, a salvar a estas personas, Señor, sí, de esta inundación grande, Padre Santo. Provea, Señor, de los alimentos, Señor. Sabemos que muchas personas, muchas organizaciones están dando la mano, están ayudando, pero aún faltan manos, Padre. Oh, Señor, sea con ellos, sea con cada uno de ellos, Señor, eh, déle la fortaleza, Señor, y déle la, la confianza y la seguridad de que van a salir adelante, Padre. Y, y Padre, únicamente, se le, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, toque con su mano de poder que esta tormenta, Señor, se vaya ya desvaneciendo, se vaya quitando, Señor, porque es mucho el daño que ha hecho, Padre. Pero que esto, Señor, nos sirva de reflexión, Señor, que, Padre, únicamente usted es el único que puede, Señor, ayudarnos en cualquier situación difícil, únicamente con su mano de poder puede hacerlo, Padre. En este momento le damos gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar en estos medios y poder invitar a la gente para que se unan en oración. Que la fe, Señor, sea grande, Señor, porque nada imposible hay para usted. Padre, gracias, Señor, en este momento, porque sabemos que nada imposible hay para usted. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, sí, Señor. Miren, mis amados, mis amadas que se están uniendo en este proyecto de, de orar por esta parte de Texas y por Luciana también, porque para allá va la, la tormenta sí, en este es. momento. Dice la Escritura que todo lo que pidiéramos en oración y creyendo, creyendo. que lo vamos a recibir. Amén, amén. Entonces, únase por favor con nosotros. Haga usted mismo su propia oración en favor de toda la gente que está teniendo el problema. Pero también... Digamos esto, Bien. no solamente es la tormenta ahorita en, en Estados Unidos, hay otros tipos de tormentas, tormentas, tormentas políticas como en Guatemala, en El Salvador, como en, en Venezuela, eh, en México y así en tantos es. países, aún mismo aquí en Estados Unidos, ahorita hay un gran problema aquí es, es político, mundial. entonces hay mucha, mucha, mucha necesidad por la cual nos unamos en la oración. Amén. Padre, le adoramos y le bendecimos, honramos sí, sí, y glorificamos señor. su santo nombre. Su nombre señor. Y por la fe, Señor, sí, reprendemos sí, la tormenta sí, y queda deshecha, Padre Santo, para que ya no haga hecho más hecho daño a, a estos pueblos, Señor, que han sido incluso sí, devastados sí, completamente, que sus calles se han convertido en, convertido en ríos. Sí, sí, es, y Padre Santo, y también, de una manera muy especial, Señor, pedimos por todos los gobernantes, sí, señor. por todas aquellas personas que están porque en eminencia, sus Padre Santo, para que sus sí, vidas, sus mentes y sus corazones cambien sí, señor. total y radicalmente. Sí, señor. Que no sea necesaria sí, una tempestad como esta que ha venido a devastar sí, esos señor. pueblos, porque Qué también hay otra forma de cómo devastar a los pueblos sí, con el señor. hambre, con sí, la señor. miseria, o con tal. el crimen. Padre Santo, sí, señor, en el mi Dios eterno, que, señor. que todas las personas que están uniéndose con nosotros en este instante, en este momento, a través de la oración, Padre, usted los sí, bendiga, amén. los cuide y los guarde, y que esta oración llegue hasta el trono de su gracia, Señor, sí, para que usted haga una obra maravillosa sí, y que eso vuelva a la calma sí, y a la bendición, Así para la gloria señor. de su nombre. En Cristo Jesús, sí, aleluya, este nombre, amén, amén, amén, amén. Sí, amén, amén. Esperamos que te hayas unido, mi amada, esperamos que te hayas unido, mi amado, y que esto Así lo compartas es. para que mucha gente pueda estar orando, porque esto va a durar todavía días, y los problemas de los países sí, va a durar sí. todavía quizás por un buen tiempo, y es necesario unir la fuerza de la oración Así para es. que Dios haga una obra maravillosa en cada país, en cada pueblo, en cada ciudadano y en cada persona que habitamos en este mundo. Amén. Así es. Esperamos que, que te unas. Ahí nos dicen en Marcos 11, 22 al 24, dice, porque de cierto dijo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y necesitamos unirnos en esa, en esa fe y en esa confianza que para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada. nada imposible. Y eh, esperamos, esperamos que tú te sigas uniendo. No dejes de orar por esta necesidad tan grande que estamos ahorita pasando en, en, aquí en el estado de Texas. Y solo Dios en Luciana... Y como decía ahorita mi esposo, esto es mundial. Hay otras necesidades también muy grandes y, y apremiantes. Y hay que estar en oración eh, para eh, que las personas que todavía no le conocen, que se acerquen al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Si tú dices, déjanos un comentario y dinos, yo también estuve orando. Bendiciones. Es, bendiciones.